Cuáles van a ser cuáles van a ser los cuatro pilares de LinkedIn LinkedIn para este año 22. Según todo apunta, estos son los cuatro pilares, las tendencias de uso de LinkedIn como red social profesional. Mi nombre es Juanjo amengual llevo desde el 88 en marketing y puedes seguir en linkedinpost.es todo lo que tiene que ver con esta red social o contactar conmigo en es Me dedico al marketing B2B. Business to business. Cuatro son las tendencias. La primera es potenciar el vídeo y así lo está demostrando. La segunda, los boletines dentro de casa, los boletines newsletter dentro del propio LinkedIn. La tercera, por supuesto, aunque ellos no quieran, es la automatización. La gente está usando herramientas de automatización. Voy a resumir pros y contras, aunque en linkedinpost.es hablo bastante de, de ellas. Y la cuarta, el marketplace. Vamos por partes.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 Eh, linkedin se está poniendo las pilas a través de su plataforma de linkedin events y a través también de linkedin live el vídeo en directo es verdad que no todas las empresas tenemos mucho que contar pero aún así os voy a dar un par de pistas para hacerlo porque los profesionales y las empresas tenemos contenido relevante si lo tenemos lo bueno de linkedin live es que lo puedes sincronizar con otras plataformas a través de herramientas como restream y a la vez que haces el directo contando algo de valor para tus clientes en otras plataformas como en youtube facebook o incluso el propio twitter o linkedin puedes emitir en los cuatro canales a la vez pero claro el canal no lo es todo no nos vamos a engañar lo importante es el contenido si el contenido porque eres lo que posteas es un contenido mediocre pues estás haciendo un mal falso posicionamiento de lo que tú pretendes que es posicionarte como un referente o que tu empresa se posicione como un referente en el sector por eso es importante que ya que eres lo que posteas usar bien el canal pero el canal está bien planteado porque cada vez que hagas un directo linkedin avisa a los contactos de que estás emitiendo en directo otra cosa es lo que haga falta es que la gente esté enganchada a linkedin como estamos enganchados a instagram o a facebook la gente no está todo el día metiéndose entre pecho y espalda pues un par de horas seguidas cada día de linkedin lo usa menos y eso es cierto la plataforma quiere que te enganches a ella por eso ya que vas a hacer un eh, evento en linkedin donde se va a avisar a un montón de gente que sea un evento de valor que entrevistas a alguien muy potente y que a la vez des un contenido muy bueno Evidentemente no vas a conseguir un gran aluvión de, de, de audiencia, pero si trabajas tu perfil de LinkedIn poco a poco, vas a tener muchos contactos y esos, a esos contactos se les va a avisar de ese evento. Si coincides en una hora punta, suelen ser las tardes las mejores horas, puesto que la gente, por desgracia o gracia, trabaja en las horas más puntas, que son las mañanas y mediodía. Entonces es posible que tengas mucho impacto. ¿Qué contenidos? Insisto, entrevistas, una tertulia monotema, si pones fijo cada jueves a las 7 hablamos del sector, 10 pasos para saber, bueno, tema de copy, realmente que yo te, te, eh, te invitaría a que usaras un buen copy porque es importante. Una de las tendencias que va a ser, va a ser importante y además es fácil para que tú lo puedas implementar es que... Eh, hagas un refrito de tu contenido. O sea, si haces un contenido en, por ejemplo, en, en tu blog, que es un texto, que puede ser, evidentemente, es un contenido de valor, no entro o no, lo puedes perfectamente convertir a podcast y convertir a vídeo. Y puedes incluso trocear ese contenido. Imagínate que tienes las 10 variables más importantes para lo que quieras, para tu cliente. Cada una de ellas es un subcontenido que puede ser susceptible de ser un vídeo. Además, el vídeo hoy por hoy solamente puedes subir 10 minutos dentro poco subiremos más por supuesto mi recomendación siempre es que subamos en nativo eso de nativo parece un palabra de estos para el criptográfico no en nativo es simplemente que subas el vídeo directamente porque a linkedin como al resto de, de plataformas no les gusta que te los lleves a youtube o te los lleves a otro canal ellos quieren que eh, la gente se quede dentro de ese canal por lo tanto vídeo importante avisa contactos y además se queda grabado luego ese directo en el perfil que vas a usar el boletín dentro del boletín tanto el vídeo como el boletín no está abierto a todo el mundo, es más fácil si eres creador de contenidos, para eso puedes dirigirte a linkedintutorial.es y ahí te formamos para ser un buen gestor de contenidos y captar contactos de valor, leads de valor, pero tienes que serlo, tienes que dar la opción a ser, decirle a LinkedIn, quiero ser creador de contenidos, ya la gente no podrá contactar, te podrá seguir, es diferente y tienes que generar contenidos. Si así es, te va a dar la opción, como es mi caso, a tener un boletín dentro de LinkedIn. Eh, al final, viene a ser como una especie de artículo la ventaja, y además me gusta mucho la diferencia, es que cuando abres el boletín invita a todos tus contactos. En mi caso particular, que tengo más de 20.000 seguidores y contactos, pues de golpe y porrazo pues se metieron 2.500 suscriptores. Eso significa, porque avisa a todo el mundo de que has abierto ese boletín, habréis tenido avisos en vuestro Linkedin seguro. Eso significa que automáticamente cada vez que yo haga un boletín, pues es, se va a avisar a todos los contactos que se han suscrito y es una manera muy rápida de llegar pero yo insisto van a ver el contenido nuevo va a haber una mayor tasa de apertura la gente te va a ver pero tienes que vigilar mucho lo que posteas tiene que ser de mucho valor para ser un referente o para persuadir a la venta etcétera etcétera al final es un tema de estrategia de contenidos y al final bueno pues tienes que, que, que intentar eh, verlo no si quieres el linkedin te, te decimos cómo se tramita el tema de abrir un boletín y cómo se tramita el live para poder hacer directos en LinkedIn. El tercer pilar es el marketplace, del cual hemos hablado ya en LinkedIn Tutorial y en LinkedIn Post. ¿Qué es el marketplace? Bueno, pues imaginaros un Upwork o un Fiverr, pero dentro de LinkedIn. Ya está en marcha y ya todavía falta el que se pueda pagar dentro de la plataforma de LinkedIn. Lo están implementando, pero hoy ya puedes contratar, puedes posicionarte como un experto o tu empresa como tal y contratar y ofrecer y contratar servicios dentro de LinkedIn, que va a ser imaginamos esa competencia esperada. En eh, la cuarta tendencia, que esto no lo dice LinkedIn, es la automatización. Estaréis cansados de ver mensajes que son todo el mismo, bueno, hay mucha gente que hace spam y eso es malo para tanto para tu criterio, de empresa, para tu posicionamiento y es malo para futuros clientes. La gente se cansa de eso y además te pueden bloquear por supuesto que sí LinkedIn lo hace la cuenta y desaparecer de LinkedIn o sea que hay que usarlo con mucho tiempo se puede usar las herramientas bueno nosotros recomendamos eh, tenemos un artículo en LinkedIn Post te recomendamos una muy concreta pero todo depende del uso que vayas a darle se tiene que enviar mensajes se puede hacer un goteo un dripping para luego enviar un segundo mensaje hay técnicas para usar el automatismo de manera cómoda. Y no todo el automatismo es hacer spam por correo. También puedes hacer automatismos, pues, eh, pues cuando haces un evento que todos los que se juntan al evento a través de Zapier se puedan perfectamente meter en una hoja de cálculo y ya los tienes. Meterlos en tu Active ActiveCampaign, en tu MailChimp y enviarles otros mensajes o en tu CRM para poder luego tener los datos de esa persona que ha acudido o se ha apuntado al evento. Hay más maneras de automatizar LinkedIn. Esos son los cuatro pilares, insisto. Vídeo, vamos a por ello, más vídeo, más visualización, más boletines internos dentro de LinkedIn, el marketplace que asegura LinkedIn va a ser lo que va a ser una especie de plataforma de contratación y la automatización. Para saber más sobre este canal, concretamente ya sabes que te espero en LinkedInTutorial.es o en LinkedInPost.es si quieres estar al día sobre LinkedIn y la capacidad como canal de marketing que es en Business to Business.